Hizo rebelde Cuando no pienso igual que ayer Hizo rebelde Cuando me juego hasta la piel Hizo rebelde Es que quizá Nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar Bajo todo por un sueño La vida está perdiendo ganar. Hay que apostar, hay que apostar sin miedo. Me importa mucho lo que digan de mí, pero los ojos y si ya estoy pensando en ti y rebelde. Puedo estar la piel y sorre... Hizo rebelde Cuando no sigo a los demás Hizo rebelde Cuando te quiero estar y Hizo rebelde Cuando no pienso cualquier Hizo rebelde Cuando me juego tan la piel Hizo rebelde Cuando no sigo a los demás Hizo rebelde